Vale. Malo. Un... No, llegamos la... llegó acá, nosotros llegamos a Marte. Entonces por ahí va. Oye, y otro, otro de los puntos de, de, de, para, descartar, para rescatar, para rescatar la, la, la, la mierda de película, que eh, el soldado, el malo, está muy bien. <risa> Es un soldado clásico, así como... Y, como un soldado, <risa> y, uno, un y tiene detalles muy entretenidos como cuando... Eh, el loco en un, en un momento cacha que alguien se está escapando y el buen de la nada sale para afuera para dispararle y sale sin la mascarilla. Chaleza, oh", y empieza a luchar sin la mascarilla y al final alguien va y le entrega la mascarilla y el buen recién ahí se la pone. Entonces son detalles que te muestran a un personaje así como malo un brige un soldado julián Y ese personaje creo que yo creo, creo que es el único rescatable de la película. Es lo único rescatable, ¿no? Eso y, y la, y la y los mundos que te propone, que los mundos sí están muy bonitos, las piedras que floran el dragón no sé quién. sí, la Pura de es que Yo No me acuerdo bien de la película. Porque no me gustó. No es buena la película. ¿Ah? ¿No es buena la película? No, no, no, no. no, no. Yo, yo he visto películas más malas de Power. Por ejemplo, yo vi una versión de Amazón de los Muertos del el de 73. Los gringos siempre están molidos por los Muertos. Y, y eran muertos castigo. Por. Compré en el video vivo esa película. ¿Cuál? Bueno. Y era un muerto. Es que el, el amacete de los muertos es un remake. A ver, para que vi Ya, ah, ya, No sé si es la original, pero tenía que ver con un puesto y los gritos estaban metidos a parar. La wea es que yo vi un. Yo, yo me acuerdo que no vi la película entera. Finalmente regalé eso. A la mente regalé esa bueno. Y. Primera escena eran como gente así como. Era como animatrónica que ¿sí? era compuesto. mano de real que salía de la tierra, castellano. No debe entonces De hecho, hoy día con mi hija. Hice una huelga con mi mamá. No sé si estará bien o no. Digo, misericordia con mi hija. ¿Cómo? Mi mamá, cuando yo tenía la edad de mi hija arrestó y fueron cuatro. y a los cuatro años vi un huevo siendo destruido, ya es sí. así, Agribillado. Sí, sí, claro. Una automática. Automática, bueno, que acá, bueno, recién los bancos se están poniendo más para la automática, bueno, poniendo, ¿Poniendo el Small No te voy a hablar de este, de este de, de estas temáticas, estas taquillas no ayuda no ayuda mucho a, a, a la calidad de las películas pero se entiende que eh, es la solidez de las películas porque realmente es una industria pues, por plata ¿sí? entonces el cine arte yo creo que digamos que pensar un estilo no sé si será la mejor, la mejor idea, porque también se pierde ¿sí? claro el pero, cine, el cine, el cine. No? entonces como que no no sé si, si el cine arte es, es la opción pero yo creo que es una película bien argumentada que está planteada, estructuradita que eh, con, sus, con sus partes bien puestas <risa> dale dale oye ya puta la próxima semana que hablamos bueno ahí vamos a vamos a cachar que sale la próxima semana pero, pero eso, el, el tema estuvo interesante hasta el vecino, que no entendí nada, el vecino, no, no, no me conocía. No, pero cierra tú, cierra tú, para que sea interesante el tema. Ya, bueno, las diez, las diez películas más seguidas de la historia, una mierda las diez, una mierda, o sea, una, hablando de las películas en general, del, del, del, del cine en general, una mierda, a lo mejor se puede rescatar Titanic, la segunda parte de Titanic, a lo mejor se puede rescatar... Eh, Avengers Infinity Wars, ¿cachai? Y a lo mejor el Rey León un poquito, pero en general son películas como que ya, son franquicias, son hechas, son, son una búsqueda de franquicia y en esa búsqueda de franquicias las primeras películas suelen ser muy buenas y ya la, el resto ya es una mierda, entonces... El, el cine actual ya es una industria cimentada, sentada y está lista para pa que tú tengas un fin de semana entretenido, allá y, y, y la pases bien y te olvidís de la película el otro día. Es como por ahí va. Las, las películas buenas, buenas ya no son taquilleras y eso creo que está muy mostrado, o sea, está muy, muy demostrado en este momento y creo que el streaming es el futuro del cine. O sea, a ver películas en la casita no se compara, no hay nada que se compare a ver películas buenas en la casita. Ese es el podcast de los curso. Eso mismo. Ya compita, oye, nos vemos la próxima semana. ¿No Eso. Oye, eh, con un desafío. El desafío es de imitar, imitar el idioma de los navi Ah, porque no estoy... Ah, ya, yeah, ya, vos, ¡Habla eh, Ah, pero es que tenía una música. Mira, se me, ocurrió, se me ocurrió algo. Tú pones un beat de música y yo te rapeo en Navi. vida. Ok, ¿Viste? ¿Eh? ¿Viste? En ¿Viste? idioma de los ¿Viste? ¿Viste? ¿Viste?